Con dos impactos de bala fue llevado al hospital San Vicente de Paúl de esta ciudad un nacional haitiano solo identificado como Patricio. De acuerdo con la versión de allegados y de su esposa, este resultó herido mientras se encontraba jugando dominó en la calle Sánchez de esta ciudad. Dominó, solo el hombre venía aquí jugando, hablando, pero él no Estimando. no solo dijo nada. Estimando. Él venía con alma y se lo dio un tiro, por no nada. Problema. ¿Tenían problemas? No, bien. no. Eso es más para casa. Eso es niña, la chiquita, no firme aquí. Eso es primo a preguntar aquí. Eso es talón. ¿Cómo que ella va a ir? él nombre? El esposo mío. Patricio. Pero un muchacho allá en la sala le dio un muchacho ahí que no está todo, estoy dando dos minutos. Ellos vienen y dicen, ¿y por qué ustedes le están mirando a mí así ¿Qué le pasa de puñalas? Si no, ¿qué le pasa de Nada más eso. ¿Cuántos disparos le Le dio dos... Yo tiros de dio y pal de gallo tapan para no hacer. ¿Y Yo mil pan? Sí, dos mil para la sangre ahí. ¿Por qué lo hizo? Para ¿Nah, no. Joan Cordero, NTN. Su noticiero regional.